Rojas, Rojas Tejada, Enrique Rojas. Sí. Bien, Luma, está con nosotros Enrique, con quien, miembro del comité, del colectivo, perdón, de organizaciones populares de esta ciudad de San Francisco de Macorís, con quien vamos a conversar acerca de los avances de trabajo luego de los, las protestas que se han significado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así que vamos a hablar con Enrique Rojas acerca de este tema. Buenos días, Enrique. ¿Cómo buen andas? Buenos días a cada uno de ustedes Y gracias Dándole las gracias por invitarnos a este programa Y muy buen día al pueblo de San Francisco de Macorís. Cómo no, adelante, vamos a ver Ha habido avances en los trabajos de las obras que se están realizando acá Luego de que se hayan escenificado Que se, se escenificaron Algunos movimientos de protesta recientemente Bueno Los avances Que hemos logrado ...después del acuerdo que hicimos con las autoridades... ...han sido... ...escasos. ¿Cómo ¿Cómo así? Han sido escasos... ...en razón... ...de que las autoridades... ...se comprometieron... ...con una serie de... ...de puntos... ...de obras... ...y hasta ahora... ...su desarrollo su cumplimiento ha sido lento. Esto no significa que no se estén cumpliendo los acuerdos en menor eh, cuantía, porque ellos están trabajando en algunos lugares. Lo que ocurre es que a esos acuerdos vino de Santo Domingo el caballero Ángel de la Cruz, y se comprometió a hacer unas realizaciones que no han sido posibles. Hace sí. prácticamente, va para dos meses que hicimos esos acuerdos, y se está trabajando en Vistalvalle, es decir, en Mamá Tingó, una y dos, se está trabajando en el asfaltado también, en la Altagracia, pero hay lugares que no se ha estado trabajando. Naturalmente nosotros comprendemos que no es posible trabajar eh, al mismo tiempo en varios lugares. Enrique, dice usted que se está trabajando en el asfaltado en el sector de la Altagracia de San Francisco. Están asfaltando. Una sí. Preguntita ahí mismo entonces. ellos comenzaron ¿Tiene el sistema cloacal usted de allá? No. Efectivo. En el sector de la Altagracia no hay sistema cloacal. No, en lo que pasa es que las calles estaban asfaltadas antes y se deterioraron y ellos fueron, como están haciendo en todas partes, a echarle asfalto encima del que está deteriorado. Pero usted sabe bien que ni siquiera en San Francisco de Macorís al sistema cloacal, porque el sistema cloacal de esta ciudad colapsó. Hace mucho tiempo ya. Entonces, eh, no sería prudente, escúchame, Francis, ¿verdad? Eh, no sería lo prudente que el colectivo, el FALPO, todas las organizaciones sociales, los empresarios, que el propio pueblo franco-macorizano eh, se una primero en hacer lo primero. Por ejemplo, si el sistema cloacal va por debajo normalmente de las calles y hay que romper las calles para, para colocarlo, ¿no sería lo prudente exigirle al gobierno que... Eh, realice este trabajo una inversión eh, de esa la inversión de aunque eso conlleve un tiempo de sacrificio para el sistema cloacal y el agua potable y entonces luego el asfaltado general de todo el pueblo, no sería lo ideal eso es lo ideal nosotros hemos visto que esa es la obra número uno de San Francisco de Macorís el sistema cloacal y posteriormente venga el asfaltado y que se coloquen también las tuberías que hacen falta en muchos sectores de agua potable. Pero esa es la obra cumbre de San Francisco de Macorís porque es una necesidad. Este sistema cloacal se construyó hace muchos años sí. para una cantidad de personas que ha sido multiplicada sí. ya por varios, por cinco o seis habitantes por cada, por cada uno. Entonces Enrique, ya no es posible que ese sistema se mantenga. Esa yo, es una de las obras que nosotros reclamamos. Enrique, mire, yo he sido un crítico de la forma en que se han asumido roles de defensa social. Porque aunque el ejercicio que ustedes hacen está es correcto, es viable, es valedero, entiendo que para la experiencia de lucha de la, de la República Dominicana y especialmente de San Francisco de Macorís y el, y el logro, tú compara luchas y qué logros. Y tú dices, llegó el momento de que la sociedad comprenda que unidos Debemos de llevarle una propuesta directa al Estado. De lo contrario, no, lo, no queremos nada con ustedes. ¿Qué ha pasado que ustedes no han inteligido un plan y están en pugna los distintos sectores de luchas populares? ¿Qué ha pasado? Y Mire. si usted entiende que mi posición, o difiere de mi posición en que se haga esa gran ese gran encuentro por el futuro de nuestro pueblo, muy buena sugerencia o apreciación la suya, Francis. Miren, nosotros creemos en la unidad de este pueblo y precisamente hemos abogado por ella, de todos los sectores, empresarios, comerciantes, que en realidad son empresarios también, sí. sectores populares, entidades sociales, gremiales. Como la AMD, Pero ustedes fueron separados en la, Y hubo una disyuntiva El Falpo por un lado, ustedes por otro Sí. sí. Y de, yo creo que así no se tiene Comprensión De lo que se busca El problema es, uh -huh. hermano Francis Dígame. Y pueblo de San Francisco De Macorís Que uh -huh. uno aboga por la unidad Gracias. Uno lucha por ello Y tú te enamoras Pero si la muchacha no te quiere No es posible que tú te cases no, si te rechaza, ah, bueno. te rechazo Mira, déjate decir un secreto Ajá. De, de, O no un secreto uh -huh. Una realidad En medio anterior a la huelga Nosotros convocamos A través de, de unos amigos De la izquierda Al Falpo Para que nos reuniéramos Y fuéramos unificados Hermano Y en dos ocasiones nos dejaron esperando Ellos en dos ocasiones. Entonces uh -huh. nosotros estamos abiertos a la unidad y creemos en la unidad de este pueblo, de todos los sectores. Y aprovechamos la ocasión para que ustedes como comunicadores de FUSTE en este pueblo uh -huh. eh, sean gestores de esa unidad, para que nos unamos todos, Movimiento Popular, sectores empresariales, gremiales, y, y eso pueda ser posible que se logre, porque si no es así, no vamos a lograr los objetivos reales que necesita el pueblo de San Francisco de Macorís. Bien, bueno, eh, mira, yo siento que la derecha está de pláceme, está feliz, porque de alguna manera se ha aplicado contra los grupos populares y de izquierda, vamos a, a llamarlos así. Aquella famosa máxima de. Divide y vence. Correctamente. Dilo, dilo, dilo. No, dilo tú. <risa> tú sabes por dónde yo iba. Divide y vence. Divide y vencerá. Y quizás sea también una, separados, un, un, separados, un aporte a la al plan que tiene Yerjan de traer el libro del príncipe. Exacto. Eh, Enrique, ir, eh, separados no, uh -huh. no vamos a lograr nada. Y eso de alguna manera beneficia a los a los estamentos que ustedes como grupos populares enfrentan. Entonces yo pienso que, como dice Francis, una de las cosas más importantes en este momento es eso, eh, tener un, una, un acercamiento, que ustedes incluso lo programen, que lo programen, lo, lo, lo propongan, lo, lo, lo provoquen, cuestión de que eh, puedan llevar posiciones conjuntas, porque... No, no están jalando la soga para el para, para lado diferente yo, para el mismo lado yo hago una propuesta y me propongo ser mediador o ser eh, como dice monitor de uh -huh. un encuentro okay, magnífico. para fijar ¿Está la propuesta Enrique. para fijar el modo de planificar las luchas y definir y definir esos objetivos más perentorios de nuestro pueblo y llevarlo como contenido de una vocería que se dirija por el mismo organismo sin que haya protagonismo ni haya intereses particulares de salirse con la suya. Porque definitivamente Santiago siempre será un referente para definir la relación que ese pueblo, a través de sus líderes económicos y sociales, han establecido a los gobiernos. Tiene ahí está la salud pública, tiene vicepresidencia y tiene el presidente de la República. Bien, ahí adelante. Enrique. Mira, eh, nosotros personalmente, te autorizo personalmente, ¿verdad?, para que hagas eso. Y... Una, una magnífica ocasión es el día 16 de agosto que el colectivo de organizaciones populares tiene un, un, un conversatorio sobre la restauración de la república Muy bien. en el Club Esperanza a las 10 de la mañana que aprovechamos para invitarlo a ustedes Muchas y gracias. a los sectores sociales Muy que bien. tienen es, voz es? en es? este, es? este pueblo. 16 de agosto, día de la restauración, okay. en el Club Esperanza. Es decir, ustedes estarían celebrando, estaríamos celebrando la restauración con un conversatorio sí. y dirigido por ustedes. Y estará ahí Qué como bueno. expositor Roberto eh, Santos, Santos Fernando, Manuel Fernando. Linares de Santo Domingo ah, Manon, y el chino Tavares. Muy bien. Nosotros eh, le invitamos a ustedes. Bien, eh, gracias. Mire, Enrique, aquí Hipólito Almonte, quien es un dirigente del sector Ugamba, allá en, en San Francisco. Dice que la división de los grupos sociales de este pueblo eh, Tienen a San Francisco como un elástico Dice el divide y vencerás Habla elástico. de una división ah, dentro de la que lucha Es eh, cierto ¿Qué le responde y mira que, a Hipólito? Que Yo les respondo Hipólito ha sido persistente en su proyecto sí. Yo saludo a Hipólito Y estoy de acuerdo con él Y lo invito a que nos unamos todos Todos los grupos Falpo Colectivo, Unión de Junta de Vecinos y todos los grupos sociales de este pueblo para que logremos esos objetivos. Pero una unidad sincera, Así una es. unidad objetiva, Así no unidad oportunista. No, no, sincera, objetiva y para trabajar, para enfrentar los graves problemas que afectan a esta población de San Francisco de Macorís. Muy bien, gracias a Enríquez Rojas Tejada. Por estar con nosotros en esta entrevista. Ustedes han escuchado, ¿verdad?, lo que ha dicho. Miren.